incorrectos es presentado por ricardo montenegro personal trainer síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo punto coach pt en tiktok arroba ricardo punto coach pt en instagram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 Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, eh, eh, profesor López Tapia. Eh, soy Álvaro Guerrero y estaré eh, llev llev llevando adelante este programa junto a Joana eh, Montenegro hoy en la tarde, como es habitual. Para nosotros es un gran gusto tenerlo aquí. Eh, bienvenido. Eh, porque es la primera vez que, que, que, que va a compartir con nosotros. Bienvenido Joelvin también, bienvenido a todos los que están aquí esta tarde también con nosotros. Gracias por haber asistido, seguimos esperando, seguimos, se, sigue llegando la gente y eh, todo apunta a que vamos a tener una tarde muy interesante con el profesor Alexis López Tapia eh, de Chile. Y vamos a hablar hoy sobre lo que es este, ese dicho que él tiene de patria o caos nos encantaría escuchar a ver un poco más sobre eso pero este, mientras comenzamos esperemos a Joana Montenegro que está todavía realizando algunas, algunas actualizaciones técnicas allí y ya vuelve con nosotros ya ¿Cómo, estoy no, aquí Muchísimas gracias. ya ¿Cómo está mi profe? Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí muy bien, querida Joana, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Ay, gracias. Bueno, como bien lo mencionaba el doctor Álvaro, y qué bueno que usted se estrene en los space con nosotros, mi profe. Hoy, <risa> sábado 24 de septiembre del 2022, una PM Venezuela-Miami, bienvenido a Patria y Caos. Somos Patria con el profesor Alexis López Tapia. Les informamos eh, las normativas que tenemos siempre aquí en nuestros space. Hoy estamos en modo radio, eh, tenemos personas que van a pedir la palabra, eh, tengan la mano levantadita cuando eh, quieran compartir con nosotros o con el profe, no interrumpan ni griten que si tienen el micrófono abierto, por favor, tengan eh, cerrado el micrófono hasta tanto no se les indique de qué van a hablar, se les pide un máximo de participación de tres minutos, sean amables y educados, esperen su turno, siempre sabemos que apoyan, aportan ideas criterios válidos y coherentes y ya compartir el tweet de este espacio para que nos lleguen más y más eh, ciudadanos a, a estar en este grandioso space del día de hoy, con el honor que tenemos de este invitado tan, tan especial y tan querido por, por nosotros como el profesor Alexis López Tapia. Así que le paso el testigo como siempre al doctor Álvaro. Doctor Álvaro tiene la palabra. Profesor, como le dije, es un gran gusto tenerlo aquí. Para mí también es un gusto regresar porque yo no estuve la semana pasada y este, me perdí un gran programa eh, que, bueno, sé que lo llevó adelante. También Joelvin ayudó muchísimo a Joana Montenegro. Tenía, tengo que reconocerlo, Joelvin, eh, que sin haber tenido la oportunidad de que habláramos, pues muchas gracias por haber este, tomado el testigo y llevar adelante ese excelente programa con con, con Laura. Así que, bueno, comencemos. Profesor. Hay algo en su, en su perfil de, de, de Twitter que dice patria o caos. Patria o caos eh, en mayúscula, contundente. Yo yo quisiera saber si eso si ese patria o caos se circunscribe ex exclusivamente a a Chile, a la República de Chile que no está viviendo unos gratos momentos con Gabriel Boric pero también pudiéramos quisiera saber si esa patria o caos es aplicable a otras áreas como por ejemplo Colombia que tiene un, un presidente que en tan solo dos meses ya lo han catalogado como el peor presidente de la historia o Pedro Castillo en Perú que en en menos de un año ya tiene seis investigaciones preliminares, la cuñada está detenida, la esposa tiene eh, prohibición de salida del país, o en Argentina, que está hecho un desastre también, o mi triste Venezuela, que Venezuela bueno está viviendo una pesadilla desde hace ya largos, más de 20 años. Entonces, ese patriocado que usted habla para Chile es también aplicable para nosotros en la, en, en la región Sudamericana. Como no, doctor Guerrero, y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros en Chile, a contar del de 2019, hemos estado viviendo el desarrollo de un proceso insurreccional revolucionario que vino a entrar en su fase de ofensiva el 19, 18 de octubre del 2019, pero ha sido un proceso extremadamente más largo de los últimos 30 años donde se fueron acumulando y desarrollando acciones que llevaron a que ese día se pasara directamente desde eh, la evasión en el metro de Santiago a la insurrección. Esta, esta frase de la evasión a la insurrección es de manual, pertenece al modelo de revolución molecular disipada, es un modelo que nosotros desarrollamos eh, de análisis politológico de lo que venía ocurriendo en Chile, eh, y mi primer artículo publicado al respecto desde el año 2003, para que usted eh, tome nota de, de cuánto tiempo habíamos venido siguiendo el avance de este proceso insurreccional revolucionario. En, en ese sentido, uno de los fundamentos ideológicos de, de este modelo de revolución es el uso de la crisis y el terror, estoy siendo literal, eh, como formas de gobernar. Ahí estoy citando a Gilles Deleuze, eh, el, es uno de los teóricos de la deconstrucción franceses, que eh, en una obra particular habla de que entonces la crisis y el terror son modos, formas de gobernar. Y eh, efectivamente, a partir del 18 de octubre, nosotros vimos cómo se desataba una, una crisis muy profunda, que aún continúa, eh, y básicamente un ataque sistematizado, planificado, eh, con una ejecución brillante, debo decir, eh, hacia la mayor parte de las instalaciones del metro de Santiago. Tuvimos alrededor de 70 estaciones de metro que fueron atacadas, de ellas 20 estaciones fueron incendiadas por completo, una enorme cantidad de carros del metro también, así como infraestructura vial, semáforos, eh, paraderos de micro. Y esa noche, yo creo que ustedes recuerdan las imágenes eh, que salieron por todo el mundo del edificio en Enel, en pleno centro de Santiago, incendiándose por su parte exterior una escalera que tenía hasta el cielo. Bueno, dentro del modelo, entonces, eh, se establece que es necesario generar caos. Y caos entendido como cese del estado de normalidad. Este cese del estado de normalidad permite, entonces, dos cosas. Primero, el cese del estado de derecho. Eh, porque en una situación caótica no se puede ejecutar eh, la acción de la policía en forma normal, está destinada a la policía en ese caso particularmente a la contención de las acciones subversivas, pero eh, descuida por ende otras áreas como delincuencia común o también delincuencia subversiva. Ese mismo, ese mismo día, esa misma noche, y a partir de entonces se... Eh, saquearon en forma sistemática eh, 1.200 supermercados eh, de los 2.200 aproximadamente que tenemos en todo el país. Más de la mitad de los supermercados en Chile fueron saqueados más de una vez, muchos de ellos. Muchos también fueron completamente incendiados, y estoy hablando de grandes supermercados. Eh, y en general la población entonces comenzó a vivir en un estado caótico, donde no había certeza ni seguridad, por ejemplo, de si usted en la mañana salía al trabajo, poder llegar, porque podía estar el tráfico cortado, donde no sabía si al regreso a su casa iba a llegar a la hora, porque podía no haber eh, micros y movilizaciones en general, producto de las diversas protestas y en diversos puntos de la capital. Y en general, este Estado generó una enorme crispación en la población. De allí entonces que la eh, intención, por ejemplo, al, ante el simple hecho de, de romper un semáforo, que parece ser una acción baladino, bueno, lo que hace es afectar el tránsito y esto se multiplica y amplifica cuando son diversos puntos de la ciudad los que quedan sin semáforo, lo cual termina generando entonces a nivel de tráfico un estado caótico. Así que la primera reflexión entonces es que estos modelos revolucionarios de Nuevo Cuño, eh, basados en deconstrucción como fundamento filosófico y que utilizan eh, el método denominado por ellos mismos de revolución molecular a la que nosotros agregamos disipada y ya voy a explicar por qué eh, implican un estado de caos en forma permanente a nivel social frente a eso entonces había que desarrollar un discurso con un carácter eh, de contradiscurso esto es básicamente un contraproceso eh, respecto del proceso revolucionario, y había que ser muy sencillo para poder simplificar de manera muy didáctica qué estaba en juego y qué sigue estando en juego en Chile. Y frente al caos, eh, lo que estaba en juego y lo que está en juego es la patria. Y la patria entendida no tan solo como, como el lugar donde nazco y de donde vienen mis padres y mis ancestros, sino también aún más allá como aquello que me constituye en tanto persona, en tanto, en tanto ser en el mundo, y eh, ampliado al concepto de nación, en tanto unidad de destino en lo universal. Eh, eso todo es lo que pone en juego este modelo revolucionario y ha venido sistemáticamente tratando de socavar en el país hasta el pasado 4 de septiembre, donde el plebiscito de salida de eh, esta denominada nueva constitución le dio un rotundo rechazo a la pretensión de partir desde una hoja en blanco y literalmente refundar Chile, un Chile que ya tiene, junto a la mayor parte de los países de América del Sur, 500 años y más, a la pretensión de volvernos a un Estado tribal, un Estado tribal eh, previo a la llegada de eh, los españoles y de la cultura occidental a América este estado tribal denominado estado plurinacional que responde exactamente a lo que estoy diciendo el hecho de volvernos tribus nuevamente porque en América del Sur salvo escasos ejemplos Tiahuanaco por ejemplo o los incas tal vez Chanchán y otros, otros niveles culturales que habían llegado a estados civilizatorios importantes no había a la llegada de los españoles naciones, sino tribus. Pues bien, todo ello eh, el 4 de septiembre pasado recibió un rechazo de parte de más del 62% del padrón electoral del país. Esto es con voto obligatorio, es decir, de la mayor parte de los ciudadanos con derecho a voto del país, separándose en más de 20 puntos frente a la opción del apruebo eh, para esa misma constitución. Así que, en definitiva, eh, patrio caos es un lema que habla primero de una posición de resistencia eh, frente al avance de la insurrección y de la revolución, eh, donde se pone por delante a la patria, que es la única entidad que a la vez está en juego, pero que también puede detener el caos que generan estos modelos de revolución. Y por ende, también se aplica a la situación que están viviendo el resto de los países del continente que usted menciona, e incluye, más allá incluso, porque también en Estados Unidos vimos eh, parte de lo que acá habíamos vivido a partir del suceso de la muerte del de, de ciudadano Floyd, eh, que es, detonó eh, una sonada a nivel nacional donde más de 150 ciudades estuvieron bajo asedio y donde se tuvo que movilizar a la Guardia Nacional, entre otras cosas. Entonces, muy sencillamente, Patrio Caos es la respuesta que nosotros dimos como contradiscurso al proceso revolucionario que había, se había iniciado en el país el 18 de octubre del 2019. Muy bien. Ahora, eh, entiendo que ese ese caos que comenzó en el 2019 también estaba, ahí estuvo, eh, jugando un, un papel eh, protagónico Gabriel Boric, actual presidente de, de la República de Chile. Es Gabriel Boric eh, el padre de esa revolución molecular lisipada o es una consecuencia de esa revolución molecular Gabriel Boric es uno de los hijos del modelo de revolución molecular y más particularmente de la deconstrucción como fundamento filosófico él está formado literalmente en deconstrucción tiene dentro de su de su eh, ideólogo a la Claw, Ernesto La por ejemplo, eh, deconstruccionista de manual y eh, hace referencia en forma reiterada, a conceptos, a categorías que son propias de deconstrucción. Entonces, hay toda una generación, que es la generación sub-35, sub-36, diríamos, respecto de Boric, que fue formada desde educación básica, cuando era niño en categorías de deconstruccionistas, que luego en la educación media pasaron a eh, ser capturados por referentes formales, en términos ideológicos, grupos o movimientos, y finalmente, a nivel universitario, terminaron radicalizándose hasta llegar a los extremos que vimos a partir del 18 de octubre, donde efectivamente el actual presidente de la República de Chile estuvo en la calle acompañando las violentas manifestaciones que se estaban produciendo, increpando a las Fuerzas Armadas y a Carabineros y siendo partícipe de todo lo que estaba ocurriendo en ese minuto en el país. El éxito y el triunfo electoral que tuvo justamente en la elección presidencial se debió en buena medida al respaldo de más de un millón de votos aproximadamente de todo el sector eh, juvenil que tenía acceso a, a votar por primera vez y particularmente de mujeres, todos ellos sub-35. Eh, sin ese masivo apoyo electoral de esta juventud también deconstruida, el triunfo de Boric simplemente habría sido imposible. Pero hay que volver a señalar que eh, esa elección, al igual que todas las elecciones desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, fueron elecciones con voto voluntario, donde en general solo participó, incluyendo la propia elección de Boris, aproximadamente la mitad del padrón, por lo cual nunca reflejaron la real posición de la nación chilena en su mayor amplitud. Eso solo lo vimos con el pasado plebiscito del 4 de septiembre, donde reitero, el 60, más del 62% del padrón votó rechazo a la nueva Constitución y de paso rechazo al gobierno de Gabriel Bori, que había hecho suya la eh, propia Constitución y que había señalado incluso que su programa de gobierno dependía de que ganara el apruebo. Pues bien, ese día entonces no tan solo se derrotó este intento de imponernos un modelo eh, revolucionario vía constitucional, sino también se derrotó al propio gobierno de Gabriel Boric, eh, que en este minuto literalmente se encuentra pendiendo de un hilo. Y, y yo estimo, como otro analista en el país también, que este gobierno no va a llegar a término, o va a ser muy difícil que logre llegar a término, porque se van a tener que llamar a elecciones anticipadas, probablemente dentro de muy poco tiempo, particularmente cuando vuelva a fracasar el nuevo intento que está haciendo la izquierda, y también, la derecha de construida del país, por llevarnos a un nuevo proceso constituyente que nadie en el país quiere. Sí, entiendo que, que eh, Piñera y, y, y Boric eh, quieren, quieren aliarse para poder entonces llegar a, a hacer un nuevo, un nuevo intento, pues, de una nueva convención para poder, para lograr el camino y cambiar la, la constitución. Yo no sé... Eh, He estado leyendo un poco acerca de lo que es eh, las leyes chilenas y entiendo que sí pueden lograr una nueva convención constitucional sin, eh, perdón, si puede, pueden lograr la redacción de un nuevo texto constitucional sin necesidad de llegar a una convención. ¿Es eso posible? Lo que se puede hacer, lo que está establecido en la, en la propia constitución vigente, que es la constitución, digamos de paso, de Ricardo Lagos, porque la llamada constitución de 1980 de Pinochet, de ella, se han modificado una cantidad tan grande de artículos que lo que hay hoy día es absolutamente distinto a lo que había en 1980. Y por eso se llama la constitución de Lagos. Pues bien, eh, lo que se puede hacer y lo que el Congreso tiene atribución es de reformar la actual Constitución. Pero no obstante aquello, no están dispuestos a hacer su trabajo, el trabajo para el que fueron electos y para el cual tienen autoridad, sino que pretenden justamente porque la derecha piñerista fue la que ella y Piñera en particular eh, dio origen al proceso constitucional anterior, junto con, por supuesto, Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que están en el gobierno en este minuto, Quieren entonces que volvamos a tener que pasar por un nuevo proceso constituyente, esta vez, según ellos, con la presencia de expertos, donde el gobierno no va a poder intervenir, pero va a ser observador, donde están discutiendo antes de que siquiera se le pregunta a la nación, están discutiendo el reglamento, incluso antes de ponerse de acuerdo de qué van a hacer eh, para redactar esta nueva constitución y así. Esto es un circo de la más baja ralea, donde la clase política chilena en su conjunto, salvo honrosas excepciones a nivel de partidos, hay que mencionar entre ellos al partido republicano de José Antonio Caz y también al partido de la gente, un partido que básicamente se formó a nivel digital, pero que tuvo incluso un candidato en la, en la elección. Esos dos son los únicos partidos que formalmente ya han planteado que no se puede ir a un nuevo proceso constituyente sin que antes, nuevamente, porque es lo que hay que hacer, se deba hacer un plebiscito preguntando a la nación si se quiere o no un nuevo proceso constituyente. Se quieren saltar entonces el plebiscito de entrada porque saben, como sabemos todos, que si se vuelve a preguntar en este minuto a la ciudadanía, si queremos volver a entrar en un proceso como el que ya vivimos, con los nefastos resultados desde el punto de vista de la constitución que se redactó, con las mismas personas que nos llevaron al descalabro, que fue este, este mamarracho, como se le denominó en Chile, al texto de la nueva constitución, pues bien, el resultado no va a ser diferente. Vamos a tener el mismo resultado, el mismo mamarracho, los mismos actores, los mismos payasos de este circo eterno en que nos quieren hacer vivir todos los políticos del país, con las decepciones que acabo de mencionar. Yo, yo he visto que. Que el rechazo, eso que usted dice es tan cierto, que han, han habido encuestas recientes en donde a la gente se le pregunta, bueno, ¿qué, qué es lo que usted quiere? Entonces, ¿nos quedamos con la, con la Constitución vigente? ¿O nos quedamos con la Constitución y le hacemos algunos cambios? ¿O simplemente debemos convocar a una convención constitucional nueva para redactar una nueva propuesta? Y nuevamente vuelve a ganar aquello de que debe mantenerse la constitución actual, pero se le deben realizar algunos cambios. Y cosa que me llamó poderosamente la atención es que esa misma gente sub-35 que llevaron al poder a Gabriel Boric están ahora también muy decepcionados y están formando parte de ese grupo que vota en contra de las propuestas... O sea, que votó en, en contra y en el plebiscito, y que están votando también en estas encuestas, están siendo considerados pues en estas encuestas para mantener la Constitución actual. Entonces, también, eh, también la gente de su propia generación, los, los millennials, este, están volteándose contra Boric. Yo, yo no tengo el sentimiento chileno, no vivo en Chile, pues quiero decir, y no sé cómo está pensando el chileno, pero los resultados de las encuestas a veces le indican a uno por dónde se están hacia dónde están soplando los vientos ¿no? y entonces me parece que hasta incluso sus más fieles seguidores se le han estado volteando ahora a gabriel boric efectivamente doctor guerrero porque eh, ocurre que pese a todos los intentos eh, que se han venido realizando y yo reitero hace más de 30 años para llevarnos a este proceso sin salida eh, la mayor parte de la ciudadanía en Chile tiene una muy buena base eh, desde el punto de vista de su formación a nivel familiar, en términos de patriotismo, en términos de amor a su, a su bandera, en términos de respeto a los héroes nacionales, en términos de valorar la historia de, de nuestra nación y fundamentalmente un profundo orgullo de ser chilenos. Eh, en Chile, y, y, y me disculparán la, la, la autorreferencia que voy a hacer, pero en Chile, eh, los chilenos en general, se sienten a sí mismos uno de los países más orgullosos del, del planeta. Esto, esto puede ser absolutamente, por supuesto, subjetivo y emocional, pero da cuenta de algo que es muy, muy de fondo, que tiene que ver con el arraigo enorme que, que eh, cada chileno tiene por este territorio en, en el que nos tocó nacer. Esa... Esa formación básica, esa cosa tan a, tan profunda, eh, en alguna buena medida se expresó en el resultado de este plebiscito, porque literalmente donde más ganó el rechazo fue en los sectores de menores ingresos, en los sectores populares, en las comunas marginales, es decir, entre la población con menor acceso a la cultura, con menor acceso a bienes y servicios, y, y en general con menores niveles de ingresos. También ganó mayoritariamente, ahí absolutamente, en la población de origen indígena del país. Esa misma población a, que, a la que esta nueva constitución la quería transformar en una especie de ciudadanos de primera categoría respecto al resto de los chilenos, a producto de esta idea de Estado plurinacional, es decir, de Estado tribal. Y esa población votó mayoritariamente en contra, porque fundamentalmente también se sienten chilenos como primera cosa, Luego, por supuesto, con un enorme respeto y, y, y, y tradición respecto a sus ancestros. Todo esto dice que el intento revolucionario del punto de vista cultural, ahora refiriéndonos a ese aspecto particular, ha fracasado, porque no ha logrado en más de 30 años que esto que estoy hablando, que es muy básico, muy de fondo, haya cambiado eh, al nivel que ellos requerían para que se aprobara este mamarracho. Y otra consideración importante es que los jóvenes eh, que particularmente tienen acceso a, a, a niveles de educación de mayor calidad, entre comillas, han sido el sector de mayor nivel de adoctrinamiento. Hoy día tenemos el, la paradoja que los llamados liceos emblemáticos del país son, son liceos que tienen, eh, algunos de ellos incluso, casi 200 años de historia. Entre ellos está el Instituto Nacional Nacional, eh, fundado por José Miguel Carrera en los inicios eh, de la, de la eh, República Independiente del país, de Chile. Pues bien, ese liceo está tomado literalmente por sectores de anarquismo radical eh, que incluso adoctrinan en clase a compañeros más pequeños desde séptimo básico, estoy hablando, son niños, y los radicalizan. Entonces, las generaciones que han venido saliendo de estos colegios, eh, vienen ya radicalizadas, pero, eh, y ahí está la paradoja, en sectores populares donde hay también colegios y liceos de menor nivel de ingresos, con profesores de no tan tanto prestigio, pues bien, todavía se mantiene la enseñanza más tradicional y los chicos salen, si bien hay sectores y, y, y colegios que, que tienen eh, presencia de estos grupos, de todos modos los chicos salen bastante bien formados. Así que hemos tenido esta, esta relativa suerte, diría yo, doctor Guerrero, de contar con una parte de la población importantísima, la mayoría de la población, que todavía es muy sana y que todavía sabe distinguir muy bien eh, entre proyectos utópicos como el que nos planteaba esta nueva constitución respecto a la realidad. Y la realidad es que la constitución de Lagos, que fue resultado de la Constitución de 1980 de Pinochet, pues bien, ha gobernado este país más de 40 años bajo distintos gobiernos, distintos cuños político ideológico, permitiendo el mayor nivel de desarrollo material que Chile ha tenido en 500 años de historia, porque nunca antes en la historia de nuestro país eh, habíamos tenido tanto desarrollo en infraestructura, tanto desarrollo a nivel material, tanto desarrollo a nivel de acceso a bienes y servicios y eh, un incremento brutal es la cantidad de población que ha tenido por primera vez acceso a educación superior. Ninguna generación, o tres por lo menos, generaciones anteriores de nuestro país habían tenido tal nivel de acceso a educación superior como las que han tenido estas últimas generaciones. Entonces, todos estos elementos hacen notar una cosa que creo que es fundamental. La izquierda en Chile, que es parte además de la izquierda continental del eh, Grupo de Puebla, eh, del Foro de Sao Paulo y etc., está profundamente errada y equivocada en su diagnóstico respecto de la realidad, por lo menos de Chile, en el sentido de que la población chilena en los últimos 30 años, con todo lo que ha adquirido en términos de crecimiento material, también ha adquirido un profundo aprecio por la enorme libertad que genera un modelo que le permita a usted desarrollarse de la mejor forma posible de acuerdo a sus propias capacidades si bien es cierto tiene elementos que son absolutamente reprochables porque todo nivel de progreso y desarrollo siempre trae a la mano problemas de inequidad y problemas de incluso injusticia no obstante antes de este periodo nosotros en un país absolutamente carente y muy muy pobre Chile era eh, en el año 1970 a la, a la llegada de Salvador Allende al poder eh, después de Haití entiendo el segundo país de América más pobre del continente bueno Hoy día eh, y durante mucho tiempo Chile fue el país con mayor crecimiento en el continente y aún con todo el desastre que ha significado este proceso de los últimos tres años seguimos manteniendo un nivel eh, de competitividad y, y de desarrollo económico que nos pone por sobre la media en, en nuestro propio continente. Así es, así es. este Para nadie es un secreto que Chile era un país, eh, es el país con la economía más sólida de Latinoamérica y un país que pues hasta que cayó en este, en este pequeño hasta que tuvo este pequeño percance como, como, como es Gabriel Boric pues se vislumbraba como, como todavía el primer país y yo estoy seguro que sigue por encima de la media eh, Chile a pesar de Cualquier otra circunstancia sigue por encima de las medias, especialmente debido a que esa izquierda que está tratando de destruir su patria, ya tiene rato este, arrasando a las repúblicas que quedan en el continente. Entonces ya vemos como el mapa está lleno de socialismo desde Canadá hasta abajo. Entonces, es. es una... Es una gran preocupación, es una gran preocupación para, para todos porque no conozco un solo lugar en donde el socialismo haya sido exitoso. Y probablemente Chile era la joya de la corona, la, la, la, la, la, sí, la joya de la corona, y también pues, no, está, no está exenta de caer en estos errores. Ojalá se repare pronto, ojalá no queden traumas, y eh, salgamos de esto con los menos daños posibles. Yo creo que ahora le toca, vamos, voy con Joana para entonces. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias porque sus respuestas han sido suficientemente explicativas y me pintó un plano, un panorama bastante más claro de lo que dicen las noticias. Muchas gracias, doctor. Bueno, después de toda la cátedra, además de lo que tenemos preparado, que el, doctor, el profesor Alexis se nos ha adelantado bastante, pero sí quisiera profundizar un poco, y lo hago rápidamente antes de darle la palabra también a Joelvin, profesor, es que justamente yo quiero resaltar esa votación, como usted bien lo mencionaba, del 4 de septiembre, donde hubo que, fue, eh, que era un voto obligatorio, 13.031.063 votos. El rechazo alcanzó los 7.882.958 y él apruebo 4.860.093 votos. ¿Por qué seguir insistiendo, como usted bien lo mencionaba, este, en esa reforma constitucional, como también lo reforzó con partidos, hasta entre comillas republicanos y, y de derecha profesor, cuando eso no solamente implica tiempo sino recursos económicos en algo que el mandante el principal mandante de una nación son los ciudadanos y el ciudadano dijo no, mi pregunta efectivamente Johanna eh, los números hablan por sí mismos, pero hay que recordar que eh, los partidos globalistas, voy a ponerlo en esa forma, que están en el país, tanto de izquierda como de derecha, y excluyo a Republicano, Republicano es un partido particular, eh, Joana, que es el partido de José Antonio Caz, que se opone y se ha opuesto sistemáticamente a todo lo que está ocurriendo, para que, para que le quede claro al público. Pues bien, estos partidos globalistas, de izquierda y derecha, y en la derecha los globalistas son la UDI, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, el partido del expresidente Sebastián Piñera y Evópoli, un partido de, de corte absolutamente liberal. Todos ellos absolutamente globalistas. ¿Y por qué remarco aquello? Porque la verdad es que existe un mandato un mandato desde Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 para que todos los países de nuestro continente y en general de Occidente, deban avanzar hacia modelos de constitución que permitan eh, que esa agenda se implemente y desarrolle sin ningún contrapeso. Entonces hay algo en, que, en lo que desde el Partido Comunista, desde el Frente Amplio, hasta la Unión de Pueblos Independientes, la UDI, están de acuerdo, es que se tiene que implementar en Chile esta agenda 2030 que incluye entonces la necesidad de modificar las constituciones en, en todas nuestras repúblicas, porque hasta, hasta ahora, por lo menos, en los países que hemos mencionado y que el doctor Álvaro Guerrero señalaba, como Perú, como Argentina y, y como Bolivia, eh, en alguna medida, eh, Colombia, por supuesto, las constituciones, voy a hacer la excepción de Bolivia, ahí quiero explicar algo, pero eh, las constituciones todavía eh, generan un nivel de soberanía de la nación eh, importante, que tiene capacidad de salvaguardar, salvaguardar eh, algunos aspectos bien, bien concretos donde la Agenda 2030 intenta superar, sobrepasar la soberanía nacional. Entonces, mientras estas constituciones siguen vigentes, pues bien, eh, esa agenda no puede ser implementada en su cabalidad. y ¿Dónde está el punto más importante de esa agenda? Yo lo voy a sintetizar en una sola idea. Lo que esa agenda busca para nuestro continente es la idea del decrecimiento, decrecimiento. La noción de que, comillas, para salvar el planeta, bueno, debemos decrecer. Siendo que, si usted lo mira a nivel global, América del Sur es uno de los países que menos, perdón, una, uno de los continentes que menos eh, contaminan el planeta, por ejemplo uno de los continentes que más aporta en términos de recursos en el planeta, uno de los continentes con menos población en el planeta respecto a su territorio, y en general entonces uno de los continentes donde ninguna de las cosas que esta Agenda 2030 quiere eh, implementar se justifican porque no es la realidad eh, de nuestro continente la que esa agenda quiere eh, o pretende eh, reemplazar por este modelo para, comillas, reitero, eh, salvar al planeta. Dicho eso, esta gente que está llevando adelante tanto el proceso insurreccional revolucionario como la derecha de construida están sirviendo a su mandante y su mandante es el globalismo internacional eh, representado en esta Agenda 2030. Así que la respuesta de, de, de fondo entonces es que no hay que extrañarse de que en esto derecha e izquierda estén absolutamente unidas porque hay algo superior a ambas que las manda y las ordena ¿Qué es el globalismo eh, internacional, eh, Joana? Más claro imposible, profe. Como siempre usted, al contundente y a la jubilar. Eh, profe, le presento al politólogo Joelvin Villarreal. No solamente es venezolano, es un orgullo para nosotros como venezolanos porque además es un joven que apenas acaba de cumplir el pasado día, el lunes, 35 años y queremos que comparta con usted. Así que le damos la palabra a Joelvin. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Alexi? ¿Cómo está, Joelvin? Es Bien, gente. creo que ya habíamos compartido antes el año antepasado, ¿cierto? En una serie de conferencias que se organizaron. Así es, Joelvin. Me, me recuerdo perfectamente y lo sigo a usted en su programa. Así que con mucho gusto, una vez más, justo chévere, no, mira Joana o sea, eh, varias, en varias ocasiones en, en nuestras intervenciones nosotros llegamos a recomendar al profesor Alexis todo el trabajo que ha hecho porque ciertamente son pocas las personas que se han dedicado en el continente a trabajar este asunto tan delicado y a entender de forma tan clara la situación real porque qué es lo que, qué es lo que sucede nuestros líderes eh, políticos, digamos, todos aquellos que de alguna manera nos organizamos para poder enfrentar, para poder dar esta batalla cultural, eh, en la mayoría de los casos no estamos claros, no estamos del todo, del todo claros. El término revolución molecular disipada es incluso un término ahorita bastante desconocido por, por muchos de los que de buena fe están tratando de de hacer algo frente, frente a la barbarie, ¿no? frente al cabo. Entonces siempre es interesante escuchar al profesor Alexis y le recomiendo ir a su canal de YouTube y poder formarse e informarse en, en todos estos trabajos que él hace y el programa que él realiza todos los domingos en la, en la noche. De verdad que no tengo más nada que agregar porque el, el profesor ha sido eh, bastante claro ¿no? Este, sobre la situación, y sí me gustaría, profe, que les hable un poco sobre la estrategia de Go para la conquista de América, porque eso es otra situación, no que es que creen que estos tipos juegan dominó, juegan ajedrez, cuando en realidad están jugando es Go. ¿no? Entonces, al no entender las reglas del juego, eh, obviamente siempre el, el enemigo, en este caso, está dos, hasta tres pasos más adelante de nosotros. Efectivamente, Joelvin y un muy buen tema. Le agradezco la, la pregunta porque me permite explicar una cosa que es que realmente es fundamental. Eh, el Go eh, es un juego oriental mal llamado el ajedrez chino. Y la verdad es que, eh, haciendo una comparación, el, el Go es al ajedrez lo que el ajedrez es a las damas, eh, si, si se, se, se entiende. Entonces, el nivel de complejidad. Porque si usted juega damas, usted sabe que es un juego relativamente sencillo y simple respecto del ajedrez. Pero si usted juega Go, usted sabe que el ajedrez es un juego relativamente sencillo y simple que no tiene mucha sofisticación. El Go es un juego milenario. Eh, se estima que tiene unos 3.000 años o más. Es la base de las artes marciales eh, orientales. La, las artes marciales en Oriente tomaron de, de la jerarquía del Go sus grados. El Go tiene... Eh, Dos tipos de grados, fundamentalmente, los Q, se llaman, eh, que van del 35 Q, el nivel más bajo de una persona que empieza recién a jugar, hasta el primer Q, y luego de primer a séptimo Dan. Dan igual que, por ejemplo, en karate o eh, en judo. Eh, los cinturones serían eso, negro, etc. Y luego vienen los grandes maestros. Eh, los japoneses dicen que para que un niño eh, llegue a ser gran maestro, tiene que hablar cinco idiomas a los cinco años de edad. Eso dando cuenta un poco del nivel de, de eh, capacidad que se requiere para realmente llegar a dominar este juego. Yo les comento que por, por motivos personales empecé a jugar Go sin tener idea de lo que estoy comentando ahora hace unos 35 años. Y en 35 años recién estoy en 5Q. O sea, ni siquiera he pasado a tener un cinturón eh, blanco, eh, para llegar a Primer Dan, por ejemplo. Pues bien, el Go eh, es un juego de territorio. Eh, sobre este juego, Sun Tzu, eh, el autor del arte de la guerra, basó las máximas que están expresadas en ese eh, libro, el, el arte de la guerra. Así que imagínense el impacto que ha tenido el juego a nivel de análisis eh, estratégico. Y eh, hay que señalar además que destacados revolucionarios eh, orientales, entre ellos nada menos que Mao Zedong, eran avesados jugadores de Go. Mao Zedong se dice que incluso antes de cada batalla jugaba un partido breve de Go eh, antes de entrar en combate o mandar a las tropas a combate. Otro de los jugadores de Go destacados en Oriente, revolucionario también, fue el gran estratega del Vietcong, el general Bo Guyen Yap eh, del Vietcong. Eh, que también jugaba Go y aplicó estrategia de Go en eh, la lucha en Vietnam. Así que, primero que nada, se trata de un juego que tiene capacidad eh, de generar estrategias formales en términos de combate eh, real, eh, particularmente en guerrillas, porque el Go se aplica fundamentalmente a la estrategia eh, de lucha en guerrilla. Así que fue tomado por ende, como les menciono, por Mao Zedong eh, en la Revolución China y luego tomado en Vietnam por el general Guyen Yam. Dicho esto, la deconstrucción eh, en un texto formal, mil mesetas se llama, tomó a Bo como su eh, estrategia de desarrollo en términos operacionales. Así que ellos plantean. Que frente a la acción del Estado, que es una acción de carácter vertical, jerárquico, normalizada, con reglas establecidas, esto es como si fuese ajedrez, la revolución molecular iba a utilizar como estrategia de juego el GO, que es horizontal, molecular, porque el, el GO se juega con piedras blancas y negras exactamente iguales, eh, solo cambia el color, así que se habla de, entonces de moléculas en términos de de representación, eh, y con una estrategia de guerrilla. Bueno, ocurre que cuando el Estado, y esto en cualquier Estado, ocupa su policía o incluso sus fuerzas armadas, que han sido formadas dentro de estrategias de lucha verticales, jerárquicas y normalizadas, es decir, como ajedrez, y las enfrenta a estrategias de guerrilla, que puede ser guerrilla rural, en el caso de Chile, lo que está operando eh, en el sur del país, en el territorio de la Araucanía, por grupos que han utilizado la llamada causa mapuche para llevar adelante un proceso de literalmente secesión territorial, o en Colombia, en la región del Cauca, donde se da exactamente la misma situación, agravada además por la presencia del de, de narco y, y de plantaciones extensas de cocaína. Pues bien, eh, o en guerrillas urbanas que son el modelo que ya comenzó a desarrollarse por la propia deconstrucción desde mayo del 68 en París, donde nace, nace la, la generación de eh, ideólogos de eh, la deconstrucción de francesa. Eh, Michel Foucault, Gilles Deleuze eh, y particularmente Félix Guattari, eh, el autor de Revolución Molecular. Entonces, en mil mesetas ellos señalan que las acciones eh, que se ejecutan a nivel de guerrillas rurales o urbanas, deben seguir la estrategia de Go en eh, su desarrollo. Y en Go hay una serie de reglas que están muy establecidas de cómo se lleva adelante un proceso de eh, escalamiento de la acción de combate. Eh, y dentro de esas está el hecho, por ejemplo, de que nunca uno en, en Go hace un ataque frontal directo. Sino que siempre se trata de acciones de cerco o de contra cerco, esto es bordeando los territorios que se quieren ocupar. Y la segunda norma o principio es que en Go siempre se juega desde el borde hacia el centro del tablero. El tablero de Go está constituido por eh, 19 eh, líneas eh, o escaques, diríamos en, en ajedrez y uno juega en las intersecciones de estas líneas. Pues bien, el punto es que si usted cuenta las. Eh, los escaques, las los casillas del borde del tablero quedan, eh, suman más puntos que las que se encuentran en el centro. Esto es un, una analogía del de poder. ¿Por qué? Porque el tablero de Go representaba y representa a China, a la China imperial. Y en el centro del tablero, en un punto que está marcado en el tablero, que se llama Tengen, bueno, está el emperador. Entonces se encuentra al centro del tablero y sobre el tablero, porque hay que mirar esto en tres dimensiones como si fuese una especie de campana de Gauss en tres dimensiones. ¿Y qué hace uno en Go para ganar? Pues bien, conquista las esquinas primero. Y por ende el juego habitualmente se desarrolla en una secuencia donde el jugador eh, que parte, que en este caso es el jugador de, de eh, menor capacidad, juega eh, habitualmente con las piedras negras, pues bien, parte jugando en una esquina. Y el jugador de mayor conocimiento con las piedras blancas responde habitualmente en otra esquina hasta que queda una situación muy clásica donde hay dos piedras negras en dos esquinas y dos piedras blancas en la esquina opuesta. Y desde allí se desarrolla el juego. En términos de esa analogía entonces, lo que busca el modelo eh, y la estrategia de Go es capturar el territorio de los márgenes, del borde, y con esto se refiere estrictamente al borde tanto geográfico de los países, a los márgenes de los países respecto de su centro. Este centro puede ser no necesariamente el centro geográfico, sino el centro administrativo, es decir, la capital. Y dentro de, la, de las ciudades se captura la marginalidad, el margen, el borde. ¿Qué significa, en suma, capturar ideológicamente, de eso trata, a la población de borde, de margen, a la población de menores ingresos, a la población de menor nivel cultural, etc. Esta es la estrategia. ¿Y con eso qué se logra? Pues bien, que si usted logra capturar a la mayor parte de la población, que es la población que vive en las zonas marginales, en todas nuestras ciudades, usted gana el juego porque no saca nada usted con defender entonces el centro, entre comillas, de la capital o de la ciudad, si todo el borde y el margen ya está capturado ideológicamente por el proceso revolucionario. Yo, Alvin, yo no sé si con eso eh, quedó relativamente claro lo que, de lo que trata la estrategia de gobierno. Sí, perfectamente, profesor. Es un tema complicado y los espacios no dan tiempo, pero este, son las reglas básicas, digamos, la estrategia básica y bastante bastante claro. No sé qué, pero, qué opina eh, Joana, Álvaro. Bueno, yo les puedo decir que esto es una cátedra de bombardeo muy agradecida porque es el resultado de que si no tomamos acciones, como bien lo indica en cada uno de los países, el profesor Alexis López Tapia, valga la redundancia de nuevo, el resultado va a ser lo que dice la Agenda 2030. No tendremos nada y seremos felices. De hecho, eh, sí, sí, profe. De hecho, que quería preguntarle y ponerla en contexto, por ejemplo, en Colombia, este 26 de septiembre, o sea, el próximo lunes, la oposición ciudadana colombiana marcha por primera vez en contra de Petro, profesor Alexis. Pero de antesala, en varias ciudades del país están ocurriendo saqueos, presiones, obstáculos a camioneros, invasiones. No, ni para qué mencionar los problemas de inseguridad que están al al orden de cada día este, las bandas y la guerrilla haciendo de nuevo de las suyas como en los años 80 y 90 y la perla esta semana de Petro en la ONU donde dijo categóricamente que es más perjudicial el petróleo y el carbón que la propia cocaína teniendo a las puertas una reforma tributaria, una reforma electoral, subidas de gasolina cada mes eliminar el sistema de salud etcétera, etcétera, etcétera se empezó a vivir sabroso según ellos profesor ¿Pero cómo se le explica a Colombia que, que de esto que está pasando, qué medidas y acciones deben tomar esa oposición, profesor? ¿Cómo no? Eh, y, sin ánimo de, y sin ánimo de señalarle a los colombianos lo que deberían hacer, simplemente poner los ejemplos y, y ver si ellos eh, toman de allí lo que sea eh, o lo que consideren correcto. Pues bien, Colombia es un caso casi equivalente al caso chileno en varios sentidos. Recordemos que el próximo 2 de octubre se va a conmemorar un nuevo aniversario del plebiscito donde se dijo no al acuerdo de paz con las guerrillas, con las FARC. Y luego de ese acuerdo, eh, perdón, y luego de ese plebiscito donde el pueblo colombiano no aceptó eh, el acuerdo de paz, pues bien, volvieron a insistir la derecha, nuevamente igual que en Chile, para que se llegase a un acuerdo. Y se hizo este acuerdo finalmente de manera extra-previsitaria, para decirlo de alguna manera. El resultado de eso, muy equivalente en parte a lo que estamos viendo acá, fue claro que finalmente Petro, que es un hijo, una cría de la guerrilla, pues bien llegó al poder. Nosotros estuvimos en Colombia en 2021, tuvimos Tres semanas eh, eh, dando clases en Colombia, eh, tuve la oportunidad de, de reunirme eh, entre, otras, entre otras autoridades, con el Consejero Nacional de Seguridad, con el director de la Policía Nacional, con el comandante en jefe eh, del Ejército, eh, el Estado Mayor Conjunto del Ejército, con el área de eh, contrainteligencia, eh, y así. Incluso... Eh, Pude dar algunas clases en, eh, en la Universidad Militar Nueva Granada eh, y en, en, en, eh, en otros departamentos de reparticiones. Pues bien, yo les planteé en esa ocasión eh, qué es lo que era eh, la revolución molecular disipada y lo alerté precisamente respecto a lo que comentaba antes de la imposibilidad eh, operacional que tienen las policías. De enfrentar modelos revolucionarios moleculares porque no están preparados para ello eh, Por supuesto que esto lo tomó eh, la izquierda colombiana y Petro en particular para acusarme de que yo había ido poco menos que a enseñarle a la policía a reprimir y, y asesinar a los manifestantes. Y la verdad es que usted escucha cualquiera de las conferencias que están grabadas y lo que yo le reiteraba, le reiteraba en cada oportunidad era que las policías no tenían la formación necesaria para realmente lograr contener este tipo de movilizaciones moleculares. Dicho eso, eh, Colombia está enfrentada entonces al mismo proceso de ofensiva eh, desde el gobierno del proceso revolucionario que allá se ha venido desarrollando muchísimo más tiempo que en Chile, más de 60 años, recordemos, que ha logrado por, por fin eh, llegar a gobernar con Petro. El resultado de esto va a ser equivalente a lo que nos ha pasado a nosotros en términos de lo siguiente. Una cosa es que la izquierda y los sectores revolucionarios lleguen al gobierno. Y otra cosa muy distinta es que tengan el poder. El objeto de toda revolución no es llegar al gobierno. El objeto de toda revolución es, a, es tomar control total del aparato del Estado. Esto es el poder. El poder no es tener a un presidente, el poder es que todo el aparato del Estado completo, desde el, desde el presidente hasta el último, los porteros de la municipalidad más lejana en el país, todos estén bajo control del aparato revolucionario. Luego, en Colombia eso no ha ocurrido. En Venezuela, lamentablemente, sí ocurrió. Y en otros países que han tenido el modelo eh, con variaciones, por ejemplo, Bolivia, eh, todavía no logran, por completo hacerse del poder completo del Estado. Así que aquí lo que vamos a ver es realmente la capacidad formal que tiene eh, el sector revolucionario de hacerse del poder en Colombia. Y la verdad es que lo que eh, ya estamos apreciando es que al igual que Boric en Chile, Petro no solo no tiene, carece completamente de la capacidad de gobernar formalmente, y luego que con cada una de sus acciones, lo único que está haciendo es socavar la mínima capacidad que había eh, obtenido de dirigir al país con la elección. Y muy probablemente, al igual que lo que anticipé para nuestro país, eh, en Colombia probablemente van a llegar a una situación similar de eh, que Petro sea destituido, cosa que Castillo en Perú está al borde de serlo y ha tratado de ser dos o tres veces eh, destituido. Eh, porque no están dadas las condiciones eh, del punto de vista de avance revolucionario en términos de captura de territorio y esto estoy hablando nuevamente para que se consolide la toma del poder total del Estado entonces, esta situación es, digamos mm, o genera la posibilidad de que haya aún un contraproceso y aquí está lo más importante todo Proceso revolucionario, toda revolución, lleva de la mano un contraproceso, una contrarrevolución. Y lo único que se requiere es que se sumen las voluntades de quienes están a favor de la patria y en contra del caos para que se genere entonces el contraproceso. Esto requiere la existencia indispensable de una vanguardia contrarrevolucionaria, una vanguardia que habitualmente no existe, pero que sí se puede formar y se puede formar relativamente rápido, estoy hablando de uno a dos años, que en términos de proceso es muy poco, pues bien, y esa vanguardia contra la revolucionaria que tiene capacidad de generación de contradiscurso, que tiene capacidad de generación de acciones formales, de, de, de resistencia al avance del proceso revolucionario, pues bien, tiene capacidad entonces de detenerlo, ahí está la, la imagen de Pan de Ocaos, que es una mano, una palma de una mano que detiene un puño al puño, al puño de la izquierda, ¿no? Pues bien, tiene capacidad de tenerlo como primera idea y luego tiene capacidad de revertir y generar un, un contraproceso formal. Así que estamos viendo entonces, a mi juicio, otro intento más eh, de los sectores radicales revolucionarios de, eh, de marxistas y comunistas del continente expresados en deconstrucción, entre otras de su forma, de llegar al poder total en el caso de Colombia. Pero tengo plena fe de que la nación colombiana va a ser capaz al igual que en Chile, de eh, detener el proceso en curso, revertirlo y finalmente lograr que no solo en Colombia, en todo el continente, a partir del ejemplo que Chile ha dado, seamos capaces de derrotar al comunismo en cualquiera de sus expresiones. Doctor, muchas gracias. De hecho que aquí está este Joaquín, un gran hermano colombiano, y las personas que estén en Colombia este, espero que no solamente escuchen este space desde el inicio porque efectivamente siempre lo tenemos grabado pero el día lunes estará en nuestro canal de youtube pero ya es el día de la marcha así que es bueno que por, por lo menos por twitter se pongan en contexto sobre todo esto que hemos hablado que es muy importante que se tenga en cuenta doctor álvaro ok um... Profesor, voy a entonces a, a, a traerlo un poco hacia mi terreno, hacia, hacia, hacia mis emociones y mis sentimientos. ¿Cómo no? ¿Qué, este, ¿qué cree usted, de acuerdo a ese análisis político eh, tan acertado que nos ha venido haciendo de diferentes regiones de Latinoamérica, ¿Qué podría decirme de Venezuela? ¿Cómo, qué, ¿Qué puede usted compartir y analizar de esa tierra que está siendo devastada por el mismo socialismo o el comunismo que nos está eh, acabando con el acabó con, con, está acabando hasta con hasta con la con el territorio venezolano? Está dándole, le, le acaba de, de, de otorgar. Hace, hace unas pocas semanas le dio en sesión al gobierno iraní un millón de hectáreas. Exactamente. Podamos imaginarnos qué pueden hacerse en un millón de hectáreas sin vigilancia, sí, sin supervisión. La pregunta, ¿Qué no pueden hacer en un millón de hectáreas? Sí, correcto. ¿Qué nos puede decir de Venezuela? ¿Cómo no? Yo creo que eh, Venezuela... Eh, está en una fase terminal y esta fase terminal de proceso va a generar y esto es como como primera idea la idea de no perder la esperanza la idea de permanecer de pie en medio de las ruinas esto se lo digo a todo el pueblo venezolano porque eh, va a tener un fin eh, este régimen dictatorial en el que están viviendo que no va a ser un fin eh, excepto de, de mucha violencia y, y, y de bastante caos. Pero va a tener un fin por lo siguiente. Venezuela es hoy día la punta de lanza, y ha sido la punta de lanza de los últimos 20 años de Cuba en, en todo el continente. Eh, quien está detrás de todo el proceso revolucionario continental es Cuba, es la inteligencia cubana, es el g 2 gente que tiene una altísima formación en estrategia, en táctica, en operaciones, en cubiertas, en acciones de penetración eh, ideológica, en acciones de propaganda política, etc. Pues bien, si uno lo mira a nivel geopolítico, hoy día se está desarrollando un conflicto de escala mayor entre dos concepciones de mundo. Una que es la concepción del globalismo como tal, en eso incluye al atlantismo, esta noción de Estados Unidos respecto a su predominio en el Atlántico hasta Europa. Y por otra, eh, tímidamente en algunos casos con éxito electoral y en otras, eh, reacciones de carácter nacional. Entre esas reacciones de carácter nacional hay que de todos modos mencionar a Hungría con Orban, hay que mencionar en parte a Polonia, hay que mencionar a Vox en España, hay que mencionar a Salvini, entre otros, en Italia, y así, o a Marine Le Pen en Francia, y así, diversos eh, partidos políticos, diversos gobiernos, que tienen una concepción de la soberanía de carácter todavía nacional. Y en ese mismo sentido, eh, hay que mirar el conflicto que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Porque... Independientemente del juicio de valor que uno quiera tener sobre la invasión rusa, el trasfondo del asunto es que Rusia está literalmente intentando defender este cinturón de seguridad que tenía alrededor para que la OTAN eh, no llegara a instalarse eh, a sus puertas. Y básicamente esto refiere, eh, en forma literal, a la instalación de misiles eh, atómicos eh, a una distancia tal que impiden eh, cualquier capacidad de respuesta. Esto es una cuestión muy fundamental cuando uno lo mira en una perspectiva eh, estratégica militar. ¿Por qué? Porque si usted tiene un misil instalado a cinco minutos de su capital, pues bien, la capacidad de defensa frente a eso no existe. No, no hay manera posible de, de tener un ataque, un primer ataque, como se llama en términos de, de estrategia nuclear, un primer ataque con armas eh, tácticas. Y adicionalmente, eh, los rusos decantaron por un fundamento ideológico, no comparto del todo el fundamento ideológico hay cosas que me parecen eh, importantes, pero no lo comparto completamente, que es eh, la idea de la cuarta eh, revolución política o la cuarta vía política de Alexander Duque y esto la ha llevado a una eh, estrategia de alianzas bastante exótica diríamos porque eh, Putin ha tenido capacidad de sentarse a conversar y, y mírenlo bien, con gente tan disímil eh, como Bolsonaro por ejemplo y a la par con Fernández en Argentina. Ha tenido capacidad de llegar a acuerdos con Irán y de allí, por supuesto, con Venezuela. Y esto dentro de la estrategia, si usted lo mira ahora jugando go, de generar también él un cerco respecto a Estados Unidos, porque si Estados Unidos, pongamos el caso, llegase a instalar eh, misiles en Ucrania, bueno, tal vez Putin responda eh, instalando misiles en Venezuela. Y poniéndolo como un ejemplo ex, eh, extremo. ¿Cómo se va a resolver esto a nivel geopolítico? No está claro. Eh, el conflicto ha ido escalando. La, la amenaza eh, por parte de, de Estados Unidos respecto de que Rusia no use armas nucleares eh, y a su vez la respuesta de Putin de que va a, hay una línea roja que no va a permitir que se cruce en términos de que eh, Ucrania entre a la OTAN o que la OTAN pueda instalarse en Ucrania. Mi profe, mil disculpas, pero es que este pagarraco comunista es así. Y no, y, no es para, y no es para que nos censuremos porque jamás nos vamos a censurar. Así que no sé si puede retomar un, un minutico antes de que se cayó la sala, de repetirlo, para después hacer el pegue de la autograbación. Así que no, bueno, qué pena. Voy a, voy a tratar de, de, de elaborar de nuevo la idea. Eh, básicamente lo que señalaba era que hay que mirar en la situación de Venezuela en el contexto geopolítico internacional que está en curso. Y en eso el conflicto eh, entre Ucrania y Rusia es fundamental, porque la alianza de Rusia eh, con Irán y a la vez con Venezuela tiene que ver eh, con este conflicto entre Estados Unidos y la propia Rusia que se está desarrollando en Ucrania. Eh, dicho eso, entonces uno tiene que estar muy atento a lo que está pasando en ese conflicto para ver las repercusiones a nivel continental. Esto es local y, por, por supuesto, en la propia Venezuela. El hecho de que se haya entregado esta enorme cantidad de territorio a Irán significa varias cosas. Eh, ¿Qué tiene que hacer Irán en América del Sur, en particular en Venezuela? Uno se podría preguntar. Recordemos que hace unas, un par de meses tuvimos este caso del avión iraní, que anduvo eh, volando por varios países, con y esto, esto ya es de público conocimiento, con agentes de la inteligencia iraní, particularmente de la ciberinteligencia iraní, eh, que llegaron entre otros países a Chile. Eh, ¿A qué venían? Buena pregunta. Eh, mucha gente acá cree, en, en el área de inteligencia, de que este personal venía destinado a ejecutar algún tipo de labor referida... A, a, la, a, la, a las elecciones y al plebiscito eh, pero podría ser más que eso acaba de salir ayer o anteayer una cantidad enorme de eh, correo electrónico y otros documentos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile ¿sabes? que fueron por supuesto hackeadas y estos documentos ya son de dominio público, no es que haya todavía nada grave en lo que se ha publicado pero todavía queda mucho mucho material más que van a seguir eh, liberando otros sostienen que a contrario censo no habría sido la inteligencia de Irán, sino que podría ser la inteligencia eh, de Israel. Porque recordemos que el presidente Boric es un eh, reconocido y asu, as, asumido anti-israelí, anti, anti judío, eh, junto con el otro candidato que llevaba el Partido Comunista, eh, el señor jadwe Pues bien, eh, este contexto internacional, entonces, primero hay que tenerlo en mente respecto de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela va a seguir siendo eh, apoyada, soportada, por países como Rusia o como Irán u otros, en la medida de que sirva a intereses geopolíticos de la naturaleza que estoy mencionando. Y dado el hecho de que en Venezuela ya se concluyó la toma del poder del Estado completo por el proceso revolucionario, allí no va a operar, en la forma en que todavía puede operar un contraproceso en países como Chile o como Colombia, es decir, desde puramente la sociedad civil organizada eh, y la nación en su conjunto a través de herramientas democráticas. Lamentablemente, en el caso de Venezuela, eh, la, la forma en que ese régimen va a tener que caer es porque en algún minuto, dentro de los próximos años, esto no va a ser en corto plazo, pero sí dentro de un lapso razonable de tiempo de unos cinco años por lo bajo, haya una decidida reacción a nivel continental. Y estoy pensando en qué. Voy a poner en eh, la secuencia. estos son voy a, voy a hacer una serie de supuestos, ¿ya? pero son supuestos que son escenarios potencialmente posibles en términos de análisis. Primero, que nuevamente triunfe Bolsonaro en Brasil, cosa que tiene una, una probabilidad importante de ocurrir. Están en un, en un porcentaje en este minuto entre 3 y 6% por sobre la candidatura de Lula, en las encuestas que se están manejando. Así que, primero que gane Bolsonaro en Brasil. Luego, que ya sea eh, caiga o eh, en términos de ser destituido, o eh, finalice muy mal, como va a ser el gobierno eh, Gabriel Boric en Chile, la posibilidad de que en Perú Castillo sea finalmente destituido. Y finalmente la posibilidad de que Petro, a un lapso de dos años máximo, también termine por caer del gobierno por destitución o por simplemente incompetencia. Si esto se reproduce entonces luego en países como Argentina, recordemos que está siendo procesada eh, la señora Fernández de Kirchner, eh, pues bien, y, y nos quedaría Bolivia, en Bolivia la situación en curso es de un conflicto interno en el, en el movimiento del socialismo, el más entre la gente que está en el gobierno en este minuto y Evo Morales que quiere volver una vez más al gobierno eh, así que hay un problema latente ahí de conflicto interno grave, uh, hubo una marcha hace una semana un poco más de los cocaleros eh, contra el gobierno eh, porque el gobierno había querido instalar un, un segundo eh, como le dicen una segunda feria digamos de venta de cocaína, que, que de punto de vista jurídico, incluso constitucional e ilegal, pero querían, por supuesto, que el gobierno quiere controlar totalmente la, el tema de la producción de cocaína. Es un narcoestado, digamos, de paso Bolivia, al igual que, que Venezuela en parte. Eh, Todos estos elementos entonces podrían determinar que en algún instante tengamos un contraproceso a nivel continental. A, a eso quería llegar. En el fondo que en la mayor parte de los países que, han, que nos hemos visto sometidos a, a la ofensiva de la izquierda eh, eh, radical, en algún instante pasemos a gobiernos de carácter nacional eh, con una fuerte, un fuerte componente de, de, de soberanía eh, y, y con una clara eh, convicción anticomunista. Esto es lo más importante. En ese contexto, entonces, podría darse la situación que, eh, que voy a plantear. ¿Cómo, a mi juicio, Debería ser el proceso para sacar del poder a Maduro y a los chavistas. Primero, con una fuertísima presión continental, que parte por romper relaciones absolutas de todos los países del continente con Venezuela y con Cuba, y con Nicaragua de Paso. Esa es la primera medida formal. Lo segundo es que ese régimen va a tener entonces que seguir recurriendo a estos aliados extracontinentales, eh, Irán, Rusia, etc. Pero ahí está ahí está, qué va a ocurrir con el conflicto eh, entre Ucrania y Rusia y qué va a pasar con el conflicto permanente entre Irán e Israel. Y bueno, uno podría, podría especular que Rusia va a terminar eh, por consolidar eh, el Donbass como una región autónoma eh, reconocida como república por ellos, y el conflicto va a terminar menguando. Yo no sé realmente eh, hasta cuándo Estados Unidos va a seguir la OTAN, eh, y Estados Unidos está proporcionándole armas a los, a los ucranianos eh, para que sigan peleando una guerra que prácticamente eh, terminó siendo impuesta por Estados Unidos. Pero en algún instante, yo creo que los ucranianos se van a percatar de que están siendo usados como, como chivos al matadero, mientras los verdaderos intereses simplemente gastan unos cuantos cientos de millones de dólares, que para ellos no es nada, eh, para afianzar su, su conquista eh, geopolítica en, en, en ese país. Y si ese conflicto entonces llega a estabilizarse en algún instante, y si además ve, ve, vemos lo que está pasando en términos internos en Irán y, y, y el efecto que esto puede tener, es posible que también eh, entonces su apoyo a Venezuela tengan que cesar. ¿Por qué? Porque se va a producir entonces la necesaria eh, mirada hacia adentro, eh, en vez de estar mirando hacia afuera. Eh, dicho eso, entonces, eh, en algún instante eh, el régimen va a terminar por carecer de apoyo y sustento, que es lo más importante, desde afuera. Eso no va a pasar, reitero, si es que a nivel continental no somos capaces de cerrar la puerta a la dictadura de, de Maduro y el chavismo. Mientras eso no ocurra, va a ser muy difícil. Pero creo que puede ocurrir. Y eh, finalmente, entonces, va a terminar un conflicto interno, eh, eh, que puede ser un, un golpe eh, militar, con enfrentamiento de todos modos, eh, donde algún hasta ahora desconocido, eh, y, y por supuesto absolutamente invisible hasta este minuto eh, militar venezolano eh, derroque literalmente al régimen con por supuesto mucho apoyo popular eh, y se establezca un, un régimen militar eh, de facto durante un periodo determinado algo similar a lo que pasó en Chile eh, hasta lograr restablecer las bases que consoliden nuevamente un, un sistema democrático en el país eso es lo que podría decir Joana me me extendí enormemente porque estoy, estoy literalmente haciendo escenario sobre lo que estoy mirando, ¿no? No, profe, gracias. De verdad que además es que son infinitas las gracias en toda esta cátedra, pedagogía, luces en acciones que nos, ha, nos está regalando el día de hoy el profesor Alexis López Tapia, no solamente para cada uno de los países que, que en los que hemos emigrado los venezolanos, en que tenemos también la doble nacionalidad y que nos importa también como Colombia, como Venezuela, y ha sido sumamente importante. Antes de darle la palabra, que ya estamos finalizando, tanto a Joel como al doctor Álvaro, yo rápidamente quisiera eh, la, eh, alguna explicación y algún contexto de su parte de cómo se explica, profe, desde el punto de vista estratégico, justamente ese apoyo de Rusia a Venezuela, Cuba, Nicaragua y hoy a la Colombia de Petro. Exactamente. Bueno, es lo que, lo que mencionaba en términos de, de Go, de los cercos, ¿no? Si usted mira el mapa ruso, Rusia es el mayor país del planeta, eh, resulta que siendo el mayor país del planeta, por el lado del de, eh, Ártico y, y su acceso al Atlántico, está cercada. Acaban de ingresar... A la OTAN, dos países que se habían mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, neutrales, Finlandia y, y eh, Suecia, que, que, que me parece una locura de parte de ellos, eh, porque realmente Finlandia tuvo guerras con, con Rusia mucho tiempo, Suecia también, y habían llegado a un nivel de, de acuerdo, digamos, bastante operativo. Esto es ya durante el propio periodo de la Unión Soviética. Eh, y ahora eh, acaban de tomar partido por la OTAN. Y con eso reforzar el cerco de salida hacia el Atlántico que tiene la OTAN sobre Rusia. Este es uno de los problemas geopolíticos más importantes de Rusia. Porque el otro, la otra salida que tiene es a través... Eh, del de Mediterráneo, pasando por el Bósforo y Turquía, y Turquía también es miembro de la OTAN, entonces está cercada, y luego entonces solo le queda poder salir con dificultades bastante grandes desde el punto de vista climático y, y de las condiciones por eh, Siberia y, y Kamchatka, eh, entonces usted, si fuese ruso, y esto es lo que hay que mirar ¿cómo sentiría vivir en el país más grande del planeta que no tiene salida al mar? Teniendo, por supuesto, costa. Que esto es lo más importante. Es un problema. Es un problema que ellos saben que tienen. Eh, y en ese sentido, entonces, como están cercados, ellos están jugando, y esto es hablando en Go, acercar a Estados Unidos. ¿Y cómo lo, cómo lo pueden acercar? Ya lo habían hecho en la crisis de los misiles con Cuba, cuando se llevaron o se intentaron llevar misiles a Cuba. Ahora, no es Cuba solamente, ahora está eh, Venezuela por cierto y Venezuela tiene un territorio enorme, gigantesco donde hay una enorme parte de ese territorio donde no hay realmente eh, vías de comunicación demasiado importantes sobre todo hacia la frontera eh, con, con Brasil y, y con Perú y con la propia Colombia incluso eh, y por ende donde se pueden instalar bases eh, al final van a ser detectadas, obviamente, porque los satélites hoy día tienen una capacidad de resolución impresionante, pero, pero por lo menos eh, eh, habría una capacidad de despliegue, que eso es lo importante, antes de que puedan reaccionar los norteamericanos eh, bastante rápida, entre comillas. Así que podría ser esa la explicación fun formal, fundamental, de por qué está el apoyo a Venezuela, porque dentro del contexto de este conflicto geopolítico mayor, bueno, eh, sirve como una especie de cerco a eh, eh, Estados Unidos. Dicho eso, hay que mirar muy atentamente entonces lo que está pasando eh, con el conflicto entre Ucrania y, y Rusia, eh, ver en qué va a terminar, ojalá termine lo antes posible y termine en una situación de empate, lo estoy diciendo formalmente, ¿eh? porque la verdad es que hasta este minuto, si usted analiza lo que Rusia ha hecho, hasta ahora por lo menos, no ha sido una guerra frontal total contra los ucranianos. Si Rusia hubiese querido destruir Kiev, Kiev como le, le, le dicen, eh, Kiev, eh, la primera semana de la invasión, bueno, lo hubiese podido hacer tranquilamente. Y hasta hoy día lo que hemos visto ha sido un ataque ruso para controlar las zonas que estratégicamente le, les permite tener este cinturón alrededor, pero no un ataque frontal de guerra declarada abierta eh, determinio, digamos, eh, contra los ucranianos. Pero como ha escalado el conflicto eh, y Putin acaba de llamar a los reservistas a presentarse, eh, uno puede suponer de que han tomado la decisión formal de terminar por aplastar cualquier capacidad de resistencia ucraniana. Eso tiene, si uno lo analiza en términos de efecto, una ventaja y una desventaja. La ventaja para los rusos, evidentemente, es que solucionan el problema eh, directo, que le significa la intromisión de la OTAN en, en Ucrania, claro, pero también les va a generar un problema a mayor plazo, porque se van a tener que hacer cargo de Ucrania, cosa que los rusos no quieren. Eh, así que va a haber una situación de inestabilidad ahí durante largo tiempo. Dicho eso, creo que la, la mejor solución del conflicto, entre comillas, no es, que me, no es que me guste, no estoy siendo objetivo simplemente, es que los rusos consoliden el territorio que, que ellos estiman que su que es su línea roja, que no, se, no puede ser cruzada por lo OTAN, y que los ucranianos tengan que conformarse con eh, el tremendo error de, de haber optado por terminar provocando, porque fue eso por lo que vino ocurriendo desde 2014 en adelante, a los rusos eh, con la consiguiente pérdida de territorio que van a tener. Eh, después de aquello, y si se da como lo estoy planteando, eh va a tener que necesariamente entonces venir una etapa de distensión del escalamiento que se ha producido entre Estados Unidos y Rusia y esto va a implicar en otras cosas el retiro táctico de eh, todos estos cercos que estoy planteando y en ese sentido también algún nivel de, eh, de eh, menos apoyo y soporte al eh, régimen venezolano. Eh, a eso quería llegar. En el caso de Irán, eh, creo que debería ocurrir exactamente lo mismo, porque todas estas son... Son eh, estrategias que están mirando al, al planeta en su conjunto, son estrategias geopolíticas de gran, gran magnitud. Entonces, reitero el punto, Johanna, solamente desear que, que en algún instante eh, en nuestro continente se produzca un proceso contrarrevolucionario formal donde el anticomunismo eh, sea un elemento central en la defensa de nuestras democracias y finalmente eso lleve a quitar toda capacidad eh, y sustento a la dictadura eh, de Maduro y el chavismo en Venezuela. Gracias, profe. Joelvin, ¿tienes algo más por agregar o compartir con el profesor Alexis? Pues mira, interesantísimo esto último que nos estaba comentando, ¿no? las, las proyecciones de los escenarios. Eh, como siempre les he dicho no se puede entender del todo el problema de Venezuela sin entender el aspecto geopolítico este, es importante entender la, la geopolítica cómo se mueve hoy día para poder entender realmente todo el juego que implica a Venezuela en lo, en lo interno la preocupación aquí sería no tanto que los rusos los chinos, los iraníes se fuesen sino que los propios norteamericanos, por un interés geopolítico, sostengan al propio régimen de Maduro. Y eso es un escenario bastante, bastante creíble también. Muy triste mencionarlo, pero está allí. Efectivamente, efectivamente, Jolvin, porque hay un problema más de fondo que, que, que simplemente me gustaría eh, dejar en consideración para el análisis. Toda la guerra... El siglo XX tuvieron un fundamento específico que es absolutamente eh, determinado, que es el petróleo eh, hay de hecho eh, una enorme obra que se llama Historia del Petróleo son alrededor de mil y tantas páginas que cuenta cómo el fundamento desde incluso antes de la Primera Guerra Mundial era el control eh, del petróleo a nivel global bueno, Venezuela lamentablemente lo voy a decir así es uno de los países con las mayores reservas globales de petróleo. Y la dependencia norteamericana de ese petróleo hace entonces de que tengan que suceder cosas como las que hemos visto, de que después de quitarle con, con Trump eh, todo respaldo al régimen venezolano, bueno, con Biden ha vuelto a abrirse la puerta para que Venezuela eh, siga subsistiendo a expensas de eh, la compra de petróleo por Estados Unidos, entre otras cosas. Entonces, sí, efectivamente, ese es un problema, eh, que no es de fácil solución porque eh, Venezuela tiene la maldición lo voy a decir de esa manera del petróleo es una cosa que hemos visto también en los países árabes y en todo país que cuente con reservas petroleras a lo largo de la historia porque termina lo que parece ser una bendición del punto de vista de, de tener el recurso termina siendo una maldición por la carga geopolítica que implica eh, la existencia de esos recursos eso yo Así es. Y además de ello, reitera el documento Blinken-Lavrov de diciembre, a, que pudo haber evitado la guerra de Ucrania. Eh, reitera ese escenario que usted plantea, en el sentido de que ciertamente los rusos estaban planteando unas condiciones de seguridad en las cuales eh, los Estados Unidos retiraban misiles nucleares del centro de Europa, ¿no?, eh, de alguna manera regulaban las operaciones militares, ambas potencias, en la zona de influencia de cada una de ellas, y permitía la salida de Rusia de, de acá, de Venezuela, de Cuba y de, de Nicaragua. Eso estuvo planteado, ese, ese planteamiento está, está hecho. Entonces, el escenario que usted, eh, digamos, nos proyecta de, de después de Ucrania, porque Ucrania es simplemente la punta del iceberg, es lo que nosotros vemos. La verdadera guerra se está desarrollando en los mercados globales. Este, viene lo que, usted, lo que usted plantea, ¿no? Una, un repliegue táctico, tanto de los norteamericanos como de los rusos, de la zona de influencia de cada uno de ellos. Exactamente. Exactamente. Muy, muy de acuerdo, Jordi, y espero que así sea, porque de otro modo, si el conflicto escala, eh, lo único que vamos a ver es mayor y más fuerte presencia rusa eh, y por ende de irán eh, y otros que jamás etcétera que ya están acá eh, en venezuela eh, y eso nos va a traer un conflicto que no es nuestro porque se proyecta no es que tan solo esté ahí recordemos que está la triple frontera eh, entre paraguay brasil y argentina con presencia de activa de que y jamás con gente de jefola y jamás en chile incluido el propio ex candidato jadwe eh, del partido comunista eh, que uno de los soportes más importantes que tienen en Chile esas organizaciones, tuvo a dos eh, militantes de Hezbollah instalados en, en la comuna donde él es alcalde, en Recoleta, en Santiago, eh, que tuvieron que ser expulsados, entre otras cosas. Esto fue el año eh, pasado. Así que eh, la situación está en curso, en desarrollo, eh, hay que mirarla con, con mucha atención eh, y también debiera terminar señalando y que por eso es importante estar siguiendo en alguna medida lo que pasa en Estados Unidos con todas las acciones que Trump ha venido emprendiendo respecto de, de, esta, de esta verdadera persecución que ha tenido por el gobierno de Biden, vamos a ver cómo se resuelve, con la posibilidad que en algún minuto incluso logre retornar a, a, a la presidencia. Porque creo que cambiarían radicalmente las condiciones y, y se tendría que avanzar rápidamente con eso a una distensión del conflicto y a ese repliegue táctico que, que eh, es a mi juicio, lo que a todos mejor nos sirve en el, en el planeta porque tener a, a dos potencias eh, incluso tres, China, China incluida pero si usted quiere ser, sumarle más antecedentes, está la India y está Pakistán eh, al lado pues, pues bien, tener cinco potencias nucleares, eh, y no nos olvidemos eh, eh, de estoy un poquito cansado ya, pero bueno tenemos al menos cinco potencias eh, nucleares eh, que, que podrían verse envueltas en una escala de conflicto. Bueno, eso al planeta absolutamente no le sirve en absoluto. Es un desastre anunciado. Eso, yo Así ah, es. Bueno, muchas gracias, profesor, por su disertación el día de hoy. Encantado. Muchísimas gracias a usted, al doctor álvaro Guerrero, a mi querida joana aquí ti, Jolvin, por la invitación. Un gran saludo a todos los auditores y espero que haya sido, haya sido de interés. Yo he podido... Eh, dar algunas eh, explicaciones y, y, y escenarios que, que habitualmente no tengo oportunidad de compartir porque no me preguntan de ello, pero bueno, acá se ha dado ese espacio. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, gracias Joelvin, gracias profesor, efectivamente eh, superó incluso las, las expectativas que teníamos de lo que iba a ser un excelente programa. Muchas gracias, Joana, por haber estado con nosotros, por haberme ayudado a llevar adelante esta, esta excelente hora y media. Una audiencia participativa y extraordinaria. Eh, ¿Joana tiene algo que decir antes de que nos vayamos? ¿Joana? ¿Joana? Bueno, me despido también por Joana. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el día de hoy. como eh, hemos cambiado la hora del programa, la hora y la fecha, por razones de ocupaciones eh, preferentes, antes se hacía los miércoles a la una de la tarde, ahora vamos con los sábados a la una de la tarde. Muchísimas gracias a quienes han, nos han seguido, desde el primer día, muchísimas gracias, profesor Alexis López. Muchas gracias, Joelvin. muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Eh, los esperamos nuevamente el próximo sábado a la una de la tarde con otro interesante programa. Que tengan buen apetito a los que no han almorzado y buen provecho a los que ya los hicieron. Eh, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.